Eh, bueno, es canapé, todo esto para decirlo de forma graciosa, pues está bien. Pero yo creo que demuestra a esta gente el concepto que tienen del poder. Señor. Es decir, usted no sabe con hay, quién está hablando. Se aquí, decide, aquí hay una que cosa es que es psicológica. Un ministro del gobierno de España. Hemos llegado al poder y esto es para ejercerlo. No es para usarlo debidamente, con los contrapesos institucionales. Es decir, si hay que protocolo, el que tiene que ser ejemplar tiene que ser un ministro. Y entonces. ¿Cuál es el protocolo? Escribo y pido, pero eso es entender el poder de una manera más democrática. Pero estos señores se están retratando, es una cuestión psicológica, habría que recurrir a, a la psicología, ¿no? Para decir, oye, a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer, yo soy ministro y llego donde quiero. Es decir, que es un ejercicio verdaderamente, verdaderamente poco trivial, ¿no? Poco trivial. Y de una soberbia infinita. Claro que este no va a tomarse ganapé, le sobran, en ¿eh? Mocloa le ponen todos los que quieran, ¿no? Es decir pero el, el ejercicio práctico de decir aquí estoy yo con mis reales y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer al ministro de la presidencia y con los guardaespaldas que llega y con los señores que van y dicen yo subo ahí porque soy el ministro de España no mire usted se ha educado, sea compórtese qué es lo que hay que hacer esto es lo que hace una, una persona con talante democrático con talante de respeto a las instituciones pero están demostrando que el respeto tienen a las instituciones ninguno, por encima de ellos ninguno y claro, esto está claro para sintonía con el ejercicio del poder que han hecho durante cuatro años, el decreto ley, saltándose lo que es un parlamento y ejercitando los decretos leyes de una manera vamos, bárbara. bárbara ¿no? Deberíamos tomar nota de todas estas cosas porque en estos detalles, en estos pequeños detalles donde está uh, la importancia de la gente que nos gobierna. ¿no?